Derechito al vicio somos RSC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del segundo tomo de Yuyo -Oh, de Kazuki Takahashi publicado en Argentina por la editorial Panini Manga. Vamos a ver que en este segundo tomito, este segundo tomito del juego de cartas ya ha aparecido Ya apareció por primera vez el juego de Duel Monsters dentro de la saga Pero, pero, pero, van a aparecer nuevos personajes misteriosos Una figura directamente desde Egipto, el misterioso Yadi, va a aparecer en este segundo tomo Y el hermano de Mokuba va a jugar con los Capsule Monsters Todo esto y más lo veremos a continuación en la reseña de esta semana Junto con un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 28 de Hulk. Y de la colección número 26 del gran Goku. de gran Dragon Ball Super. En esta nueva tanda. Así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver que en este segundo tomito de Shugio. El personaje que aparece en la portada es el propio Yugi. Pero es su versión faraónica. Su versión de Egipto. Mucho más fachero. Y que juega el juego de cartas. En la parte de atrás nos vemos un poquito la sinopsis. Y ya ven que en la parte de adentro tenemos... La segunda carta del juego de tarot de estas 22 tomitos Que van a aparecer todas ahí ilustradas en un color ahí en un estampado dorado la tenemos a la número 2 que es The High Predators, Que es la sacerdotisa que es nada más y nada menos que Ishizu Un personaje que va a aparecer mucho más adelante Si es que no la recuerdan del anime Mirá el efecto dorado que queda, es bárbaro Brilla, brilla directamente del otro lado de la página Pero bueno, bueno, bueno Después del primer duelo que tuvo Yugi contra Kaiba Acá vamos a ver todo el índice De este segundo tomito Del capítulo 13 hasta el capítulo 25 Nada más y nada menos Vamos a ver que Yugi ve que hay una exhibición Egipcia dentro del museo de su pueblo, De Ciudad dominó. Entonces empieza en el capítulo 13 El hombre que vino de Egipto parte 1 Este, bueno, después vamos a ver un poquito de detalle Sobre este arco Porque es un arco entero lo que veremos a continuación Yugi y sus amiguetes Van a ir al museo junto con el abuelo, porque el abuelo conoce a uno de los expedicionistas que fue el que organizó todo, todo este evento egipcio. Pero acá como vemos, bajando desde un avión, vamos a ver un misterioso egipcio, llamado Yadi, que posee otros artículos del milenio. Vamos a ver que incluso cuando se cruza por primera vez con Yugi, el pequeño Yugi, van a ver una momia egipcia y Yadi se pone a llorar. Por cuánto tiempo esa momia ha estado ahí resguardada y se ha vuelto una exhibición nomás. Pero ya di por qué está ahí, porque quiere castigar a quienes robaron todos estos artículos egipcios. Y el director de este museo tiene planeado quedarse con el artículo del pequeño Yugi. Haciéndole una trampa, intercambiándoselo por otro para vendérselo a otro vendedor, a otro coleccionista de, estos, de estas obras, de la de la cultura milenaria directamente, de la cultura de los museos entonces Yadi va a ir a castigarlo usando la balanza del milenio, la cual va a medir directamente, acá lo vemos por primera vez, va a medir el peso de sus pecados, el peso del corazón de quien lo esté controlando para ver si lo devora su propia mente, su propio corazón, recuerden que para, para el japonés directamente la mente o el corazón utilizan casi las mismas palabras Vamos a ver que en el Egipto Antiguo <risa> aparecen bestias, aparecen bestias para devorar, esta bestia es la representación de las fechorías de este sujeto, obviamente es una bestia mental pero sin la mente no vive el cuerpo, entonces después se va a cruzar con el pequeño Yugi al enterarse que está el rompecabezas del milenio completado después de más de 3.000 años de haberse perdido pero lo va a poner a prueba, quiere saber cuál es la verdadera mente y el corazón de Yugi, y para eso utiliza la llave del milenio, la cual le permite viajar dentro de las habitaciones mentales de quienes les tire directamente el hechizo. ¿Pero qué hay en la mente de Yugi? En un cuartito hay juegos, todas cosas puras, infantiles y divertidas del pequeño Yugi, pero en la otra hay una, una puerta egipcia, una misteriosa puerta donde está la sombra, donde está Yami, donde está ese sujeto que todavía no sabemos su nombre, pero que es la segunda personalidad que despertó al poder abrir el rompecabezas del milenio. Es así como al entrar en su habitación se va a enfrentar a Yugi en un jueguito, uno de los jueguitos que Yugi tiene para atrapar a yadi un jueguito labir... medio labiresco, medio labir... laberíntico mejor dicho, labiresco no es una palabra, así que perdonen que invente esa palabra, pero es un laberinto mental Yugi no sabe quién es realmente pero está lleno de trampas Y esas trampas es algo que veremos a lo largo de los siguientes duelos Vamos a ver que Yadi en esta ocasión termina perdiendo y yéndose de la mente de Yugi Sin poder decirle nada más que hace mucho tiempo que lo ha estado esperando Que ha estado esperando que este rompecabezas eligiera a su pro portador. Es así como se lo termina devolviendo al pequeño Yugi Yugi se va tranquilo como que tipo más raro, un tipo egipcio, ¿eh? pero después de presentarse con su nombre, lo está esperando, quiere vengarse del faraón, quiere vengarse, entonces en el capítulo el otro pecador va a tratar de ir primero, ya fue contra la vida del director, ahora va a ir contra la vida del amigo del abuelo de Yugi, que es este expedicionista directamente, para vengarse de él, entonces este tiene miedo de morir, pero Shadi tiene planes peores que la muerte para él, lo transformar en un zombie vivo para atacar a Yubi y a sus amigos, para así sacar al otro yo de Yubi, para revelárselo enfrente de los demás, para obligarlo directamente a jugar contra él. Ahí vemos como todos tratan de combatir contra Yadi, Shadi los controla, los manipula, los pone en peligro, hace que el director zombie vaya tras ellos Joy le rompe los dientes con un par de puñetazos porque este Joy es un Joy malandro, es un Joy luchador es un Joy que se la pasa peleando en el colegio pero pero pero vamos a ver que entonces corre peligro la vida de Tea. la pone ahí en la azotea con un par de jueguitos donde si Yugi muestra la debilidad de su corazón tres veces se van a romper los tres hilos que atan a la pobre Tea y que la va a hacer caer al abismo por encima de esa planilla, pobrecita. Pero si Yugi logra romper esa estatuilla egipcia de Yadi, representando la debilidad de su corazón, la va a poder salvar cuando ésta toque directamente la llave del milenio. Vamos a ver que Yugi entonces juega un par de juegos de miedo, un par de jueguitos egipcios que le está tendiendo Yadi con sus poderes mentales. Pero obviamente, como sucedió con el director, estos juegos mentales le pueden destruir la cabeza directamente. Pero Yugi logra pasarlos, logra pasar cada uno de estos juegos confiando no solamente en sí mismo, sino en sus amigos. Porque después, cuando Tea está al borde del precipicio, Yadi va a ser una sombra. Una sombra de Joel, de su mejor amigo, pero cuando todavía era bully, cuando todavía lo maltrataba a Yugi. Y este está atrapado en la mente, en los recuerdos del pequeño Yugi, pero Yugi confía en su amigo. Sabe que su amigo se volvió Alguien cercano a él y que dejó de ser malo Entonces va a dejar que esta sombra También no lo ataque Va a dejar que este decida su destino Pero tea una de las cuerdas Que la estaba atando estar, Se estaba por romper Pero Yadi empieza a dudar Y Yadi entonces va a perder este duelo Cuando Yugi, con la ayuda de Joy Logren salvar a la joven Tea y acá mirá cómo quedó hecho zombie el pobre, el pobre expedicionista o cómo se dice, expedicionista o se dice, mm, no me acuerdo el nombre que tienen los que trabajan como Indiana Jones Casa recompensas, buscadores de tesoros es un arqueólogo, ah, ahí está es un arqueólogo, el pobre tipo que quedó como un zombie pero entonces Yugi, con la ayuda de sus amigos logra vencer el hechizo de Yadi y Yadi se larga quitándole el hechizo al, a este arqueólogo pero volverá Volverá nuevamente para volverse a cruzar con Yugi y con su otra versión. En el siguiente capítulo vamos a ver el enfrentamiento de las mascotas digitales. Aparecen por primera vez los Tamagotchis que estaban de moda en ese 1998 de Japón, como en todo el mundo. Y entonces, ojo, ojo, ojo con esto porque aparece un Yubi chiquito, un Yubi virtual. Pero bueno, esto también es una especie de... Eh, eh, una especie de... ¿Cómo te puedo decir? Una especie de parodia también de lo que veíamos que pasaba con Digimon, con Pokémon. Que Digimon nacía también de unos tamagotchis hechos por Bandai en esos años. Y que los podías hacer pelear entre ellos. O ser amigos entre ellos. Pero acá aparece entonces un Bravukong que dice tener el más poderoso de todos. El más legendario de las mascotas virtuales. Que encima en un principio se va a hacer más fuerte. Más fuerte que los demás pero nos vamos a dar cuenta de que, este, de que esta mascota es como una especie de virus que vive dentro de ese aparatito que quiere comer no solamente la energía de este sujeto al volverlo una especie de, de su esclavo virtual al estar pendiente todo el tiempo de él sino que quiere comerse los datos de otras mascotas se come el duraznito de la pobretea, quiere pelear contra la pequeña bestia de Yugi pero Yugi al haberse hecho amigo de la mascota de Joy se volvió más fuerte y fue capaz de protegerse por sí mismo. Un capítulo bastante medio rápido, más de medio chapa, pero está bueno que pudiéramos ver otro juego más dentro de este universo de minijuegos que aparecían en los mangas de yu gi -Oh al principio. Pero en el siguiente capítulo aparece el héroe americano parte 1 y parte 2, donde veremos que hay un chaboncito en el aula de yu que es fanático de los cómics. Y yu también es fanático, mirar el estilo comiquero que tiene. Es fanático de este zombira, zombira que es un héroe que en la oscuridad se hace cada vez más poderoso, pero cuando utiliza su poder se vuelve cada vez más y más un zombie. Pero aún así decide pelear contra los malos. Entonces su amigo del colegio, Hanasaki, es fanático de este y lo lleva a su casa. Su cuarto está repleto de figuras de zombira, de juguetes de zombira, incluso tiene la máscara, porque este al estar muy enfermo. Todo el tiempo el papá trata de alegrarle comprándole cosas de zombira cada vez que viaja a Estados Unidos. Es decir, el pibe no solamente eh, Está solo, no solamente está enfermo Sino que no tiene amigos Básicamente, entonces el papá le dice a Yui, Por favor, no lo dejen solo a él Él trata de hacer lo mejor que puede Y acá vemos entonces como el pibe aquí Han está conectado con Zombira, Con su papá En este intento de querer ser más fuerte Entonces el papá cuando ve que Hanasaki se disfraza de Zombira para salir a la calle Paga un par de punks, paga un par de vagos ahí en, en la placita Para que finjan ser unos villanos y que le hagan Le den la victoria directamente al pequeño Hanasaki Pero pasa algo estos pibardos son re malandras y entonces van a ir al colegio de Hanasaki a buscar a Yugi y a los demás pibitos para maltratarlo y así extorsionar al viejo para que les pague muchos y muchos yenes. Unos vagos totales, unos delincuentes totales que incluso están armados y todo. Entonces cuando van ahí a la casa de Hanasaki, le dejan un mensaje diciéndole, atrapamos a tu amigo Yugi, será mejor que no vengas. Va, que vengas solo. Entonces él disfrazado de zombi así saber que le están engañando, va lo cagan a bifes directamente, lo golpean pero Yugi dice, Ey, basta de ustedes, voy a jugar yo con ustedes malditos, y agarra uno de los aerosoles y los rodea los rodea con de todos en un jueguito en un laberinto hecho de llamas para poder salvar a su amigo Hanasaki, entonces al final nos damos cuenta de que Hanasaki, al haberse preocupado por su amigo, al haber peleado para tratar de salvar a Yugi, ha logrado hacerse un poco más fuerte más de lo que el papá pensaba que era y además logró un nuevo amigo, lo cual está bastante copado Pero vamos al siguiente capítulo La batalla 24 es el ajedrez de los monstruos de cápsula O también conocido como Capsule Monsters en inglés Vamos a ver que los Capumon, como le decían en su momento Tuvo videojuegos para la Game Boy Color, para la Game Boy Incluso para Playstation 2 Pero bueno, ¿de qué va esta primera historia? Vamos a ver que yugi está jugando ahí en, Está directamente en un kiosco queriendo sacar en unas máquinas de gachas, estas máquinas que tienen huevitos con juguetes adentro, sorpresas. Bueno, desde esta máquina están los Capsule Monster que son como los monstruos de yu pero cada uno con diferentes puntajes y movimientos de estrategia para jugar en un ajedrez. Entonces está con los pibes de primaria que le dicen ah pendejo, ¿qué haces gastando plata acá? De que aparece un pibe rodeado primero de otros pibitos más malandras, un super cheto total, que no es nada más y nada menos que Mokuba, el hermano. Por primera vez veíamos a Mokuba, el hermano de Kaiba, de Seto Kaiba. Acá lo vamos a recordar. Shui recuerda haberle ganado a Kaiba, pero no sabe cómo. Pero Kaiba tiene cierto rencor, entonces el hermanito también lo tiene. Y lo agarran entre cuatro pibes, entre cuatro pibes de primaria y entonces Mokuba dice, te voy a retar al juego de Monster Capsules, va de Capsule Monster y se compra directamente toda la máquina llena de los capumos, o sea, alto cheto, la re plata tenía. entonces se van a un callejón, se van a uno de esos galpones perdidos que hay en la aduana <coughs> y lo reta Yugi a agarrar al azar de la máquina diferentes capumos, pero los que agarra Yugi son todos débiles, mientras que los que agarra Mokuba son más fuertes pero Mokuba le tendió una trampa, y decía Mokuba está acá con un cuchillo, o sea, re loquito estaba Mokuba. Le tendió una trampa porque ya directamente había planificado con el vendedor de la tienda, dejar en un principio los monstruos débiles, y después los monstruos fuertes, para así engañar a Yugi. Para humillarlo en este juego de, de monstruos. Yugi entonces va a perder uno a uno las piezas de su, de su, de su mano, por así decirlo, y va a tenderle un movimiento letal. Único e inigualable con el cual va a vencer a Mokuba Pero no solamente esto, sino que este Yugi va a utilizar sus poderes oscuros para meterlo dentro de, una, de un capugón mental Así como lo hizo con Kaiba, también va a torturar la mente del pequeño Mokuba Es así como después aparece una nueva, mira acá aparece un poquito más sobre la historia de los juegos de gi oh nos habla un poquito sobre Ishizu, sobre la alta sacerdotisa, sobre la carta de tarot que aparece al principio de este tomo. Recuerden que estos tomos de Yu-Gi-Oh cada uno viene con algunas reglas sobre cómo usar las cartas de tarot. Pero bueno, en el último capítulo de este tomito vamos a encontrarnos a Joy, en la batalla del 25, el terror de una pulgada. Yu y Joy está pasando el rato ahí en los juegos arcades, como todos los chicos de 1997 y Joy está ahí como, bueno vamos a jugar un ratito, vamos a vencer a este tipo que se llama Kai que es el campeón de todos estos juegos recuerden que en las máquinas arcades vos podías poner tus iniciales y eras el más... <coughs> el más poderoso, eras el mejor, el más capo directamente si aparecían tus iniciales en estas maquinitas pero bueno, se encuentra a Yugi en una máquina de ahí de pelea, mientras yo le va a comprar una gasecita, una coca o una pepsi. Y Yugi le empieza a ganar y ganar y ganar a un pibe que utiliza a un personaje de Bruce Lee. Quien está del otro lado de la máquina y le empieza a golpear a Yugi con de todo diciéndole. Ah, si ¿sí que te querías un fanfarrón por ganarme. Bueno, vamos a ver si podés aguantar unas piñas en la vida real. Paf, paf, paf. Joy va a buscarlo porque este le robó el rompecabezas del milenio a Yugi, Joy mira está re enojado directamente y lo empieza a agarrar, pero el chabón le tiende una trampa diciéndole, a ver si sos tan bueno por qué no peleas con un cuchillo en la boca, o sea re peligroso, y aquel que golpea al otro lo va a enviar al hospital directamente, pero Joy se las apaña para vencerlo, para derrotarlo y para llevarse el rompecabezas tirándole una cocucha en la cara. Y al final del tomo, o sea, al final de este episodio, Joy logra recuperar el rompecabezas de su mejor amigo y le promete comprarle una cocucha. Así vemos como al final de este tomo, entonces Joy reafirma su amistad con Yugi. Esa amistad que después se va a volver legendaria. Pero bueno, al final del tomo vamos a ver más palabras sobre cómo es el juego de cartas de yugi -Oh, de las cartas egipcias que venían, cómo se utiliza acá la posición invertida y la normal de la carta de la alta sacerdotisa. Algunas palabras del autor, que acá está, está bastante bueno porque nos comenta un poco sobre cómo en este arco, como al principio de este tomo, el arco de Yadi no fue bien recibido por el público. Como que el tema egipcio que eh, el autor quería poner sí o sí en su serie no estaba pegando bastante bien. Entonces tuvo que dar así, tuvo que decir, bueno, voy a terminar este arco y voy a seguir, voy a seguir, pero más adelante voy a meter de nuevo el tema egipcio porque de eso se tienen que tratar, Yu-Yo. Pero, pero, pero, de alguna forma pudo sobrepasar a lo que le decían los críticos, el público o el propio editor de, de la revista Y bueno, se volvió un éxito, subió, se volvió un éxito, pero tuvo que pasar este mal trago donde él tenía que decir O sigo con mis principios y mis ideas o le empiezo a cambiar cositas Muy buen tomo, esperen <coughs> un segundo, me encantó totalmente, primero, la aparición de Yadi. Me gustó un montón, le dieron como cuatro capítulos al arco de ya directamente. Me gustó un montón que le pusieron más misterio a la personalidad del faraón, que todavía no sabemos quién es, no sabemos qué poderes tiene, ni... y encima sabemos que empiezan a aparecer de a poco el resto de los artículos del milenio, algo bastante copado, como reafirmaron la amistad de Yugi, de Tea, de Joy, y aparecieron nuevos juegos, los Kapu Monsters, los monstruos digitales. Y vamos a ver que en el siguiente tomo, si es que llegamos a verlo, aparece por fin el arco de la venganza de Kaiba. Pero bueno, bueno, bueno, comentanos debajo del video qué te pareció, Yu-Gi-Oh! ¿Te pareció este segundo tomo? Y recuerden que esto ha sido animado en lo que nosotros conocemos como el famoso Yu-Gi-Oh! Zero, la primera temporada de anime de Yu-Gi-Oh! Hecho directamente producido por Bandai Namco, el cual, va, en ese momento se llamaba solamente Bandai el cual tiene otro diseño, otro cambio de colores en los personajes y después saldría el anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que conocimos acá por 4 kits. pero bueno, vamos a ver Fortnite los sobrecitos que nos faltan por abrir en esta ocasión el número 28 vamos a ver si sale alguna... uy, ¿qué pasó? ¡Oh! nos readelantamos vamos a ver si sale un Hulk o algo tan poderoso pero... La primera carta que aparece no es nada más y nada menos que un tremendo Mr. Beast 6000. ¿Quién es este Mr. Beast? ¿Qué no? ¿Quién no va a ser Mr. Beast en esta versión robotizada con un fondo ahí de color metalizado rojo? Es el Mr. Beast de 835 puntos de ataque. Que es uno de los youtubers más conocidos directamente de todo YouTube, directamente, ¿no? O sea, él te regala una isla, te regala un auto, te regala un shopping directamente o te fabrica muchas casas. Y acá lo vemos en su versión de Fortnite, tremendo tipo tijera. Seguido de Bonjardusti Dusty con 800 puntos de ataque y 925 de resistencia. La vemos ahí en un tipo puño con el pelo todo fucsia con un valor de 2.050.000 pavos, tremendo vamos por la siguiente que es el ala delta har jar jar, la risa de este santa bizarresco con 805 puntos de tecnología la siguiente carta es un al fin tenemos un Bakugo el, ha... el Katsuki Bakugo de My Hero Academia aparece por fin para completar la tanda de personajes de My Hero Academia que sale en este sobre es la carta con 900 puntos de tecnología la número 4777 de esta colección decime si sos fanático del desquiciado de Bakugo que hace explotar todo después tenemos un oh, alto trofeo el top trophy con 890 puntos de tecnología es el trofeo mundialista de fortnite la carta número 4771 muy buena mano realmente y nos salieron dos cartas poderosísimas vamos a ver entonces si tenemos la misma suerte con el sobre 26 de fortnite de dragon ball de dragon ball z a ver si wow, vos lo viste no viste que salió vamos a ver Ta -ta -ta -ta. tenemos 5 cartas y la primera que aparece es virus, tenemos a virus tipo puño con un fondito dorado ahí metálico, muy copado con 860 puntos de puro ataque seguido de la hair stopper la detiene corazones detiene tu corazón, tipo tijera con 940 puntos de puro ataque también, pero con un fondito ahí violeta que está muy bueno vamos por la siguiente carta que es la mochila Banks of Sabara los colmillos del Sabara tiene 805 puntos de tecnología y es este tipo tejera seguito de... Nitan Drake lo tenemos a Nitan Drake de... obvio que sí. la saga Uncharted si no viste la película de Uncharted te la recomendamos es bastante divertida y graciosa vamos a ver que este, Nitan Drake, tiene 980 puntos de tecnología y la última carta es un Orobaris. Noroboris que es un Orogoro, una serpiente infinita, con 900 puntos de tecnología, nada mal, bien misterioso, bien poderoso, pero bueno, en este segundo sobre salieron cartas muy poderosas también, cartas que no nos habían salido en los unboxings anteriores, así que una buena mano, comentarnos cuál es tu carta favorita, cuál ya tenés y cuáles te faltan de estas dos colecciones. Somos RECID, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Nos vemos en una próxima ocasión, llenando siempre derechito al vicio con nuevas reseñas, nuevos unboxings. Mucho, mucho, mucho vicio por delante, claro que sí. The chance that I've been given